¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, se aprende con el tiempo y en el camino. Yo soy Ricardo Domínguez. Estilócrata, dile adiós a los patrones, figuras y estampados veraniegos cuando puedes optar por un estilo mucho más sencillo, obviamente más elegante y, como el título lo indica, minimalista. Por ese motivo, hoy te diremos cómo vestir minimalistamente en verano con unas prendas básicas que todos tenemos en el armario quédate con nosotros porque estos son los looks minimalistas que sugerimos para los días de calor pero que están lejos de ser aburridos antes de mencionar los looks tenemos que decirte que el tono de piel es importante para poder combinar tus prendas de manera minimalista de hecho el color khaki y el azul marino lucen increíbles en tonos de piel blanca mientras el café, los rosas y los pasteles deslavados destacan de manera perfecta con los tonos morenos y oscuros los colores que quedan siempre bien en cualquier tono de piel son el beige y, y el color piedra pero que sean dos tonos abajo del color de tu piel ahora sí, en aquí los looks LOOK SIMPLE mantén un estilo simple como de un día cualquiera ya que el verano es perfecto para un look minimalista y para nada complicado o estrafalario lo único que necesitas es una camiseta sin nada de colores extras o estampados, un pantalón o un short elegante y unos tenis blancos. Como accesorio unas gafas de sol. Asegúrate de que las telas sean transpirables como el algodón o el lino. Look de sastrería. Con este look debes confiar en la ropa sastre, pero de manera relajada y sin ese rictus serio, porque es verano y el calor no se apiada de nadie. Elige una sastrería flexible, que no se ciña a tu cuerpo y que no tenga relleno usa el negro porque absorbe las sombras y la luz del sol aplanando la tela usa los grises claros, los arenas y el verde ya que agregan profundidad pero de manera limpia la camiseta o playera debe ser holgada con una silueta ondulante el minimalismo está en ti LOOK JUGUETÓN en este look debes aprender a jugar con las texturas de las telas para poder contrastarlas y dejar atrás los colores por ejemplo Usa una camiseta de punto junto con unos pantalones de lino o de manera contraria. Haz que los materiales choquen, pero únelos con el tono de sus colores para que sea un look coherente y no lo único que tenías en el armario. Mira, si quieres saber más sobre estilo y looks de temporada, así como minimalismo, entonces suscríbete al canal y activa la campanita para que sepas más de estos temas. Y continuamos. Tenemos el look deportivo. Un ejemplo es este outfit, que debes aprovechar al máximo tu ropa deportiva, pero diferenciándose de un look deportivo normal. Este debe ser minimalista, totalmente, pero siguiendo las reglas del look juguetón, jugar con las texturas de tus prendas. Por eso, este outfit consta de un jogger deportivo o tipo jersey, con una camiseta de lino o una playera tipo polo. Y como accesorio, aprovecha la chaqueta deportiva de nylon con cremallera. No te olvides de combinar los tonos, estilócrata y el look dominó es el look minimalista por excelencia pero que puedes aplicar para verano pues la camiseta blanca de cuello redondo y el pantalón sastre negro siempre lo encontraremos en nuestro armario para adecuarlo a verano usa unos zapatos tipo alpargatas o sandalias de cuero también de color negro y claro no olvides las gafas de sol oscuras estos fueron los 5 looks minimalistas de verano que te están esperando estilocrata ¿piensas probarlos?